Muy buenas tardes a todos y bienvenidos esta tarde a la séptima edición de la Encuentra Provincial de Dulzaineros. Sabéis que hemos tenido que retomarla después de un par de años de parón debido a, a las condiciones sanitarias que hemos sufrido todos y veo que está todo el mundo... Va. Veo que está todo el mundo con muchísimas ganas de, de comenzar. Empezamos el séptimo encuentro provincial con la participación de la Escuela de Duntaina de Vallecillo, de la localidad de Vallecillo. Esta escuela fue creada en el año 2018 y su profesor, Pedro Cuervo, es de Cimanes del Tejar, un gran duntainero. Los alumnos de esta escuela es la primera ocasión que participan en un evento de estas características y también es la primera vez que salen fuera de, falle de Vallecillo a actuar van a interpretar unos temas de, la localidad, un, de una localidad muy próxima a Vallecillo concretamente una jota de Calzada de Soto y otra pieza muy propia del Camino de Santiago francés La Peregrina los asistentes que tenemos a la Dulzaina Javi, Mario, Lorena Bici. y tenemos con percusiones Sara y Cruz y por supuesto eh, Pedro. Pedro bueno, les dejo con ellos Bueno, muchas gracias a todos, a, a los que estáis a los lados, porque claro, el sol infernal de hoy no, no permite ponernos centrados. Eh, como nos han presentado, pues bueno, somos la escuela de Dulzaina de Vallecillo, es la primera vez que salimos de la comarca, porque sí que algunas actuaciones ya hemos hecho en el pueblo eh, y nada, hemos hecho una primera canción, como ha dicho la peregrina propia del Camino de Santiago eh, que pasa por esta zona de, de Vallecillo, de toda la tierra de Campos y por supuesto por toda la provincia de León y ahora vamos a terminar con una jota que es una jota internacional eh, o internacionalmente conocida, al menos en León eh, que es la Jota de San Roque, pero que procede precisamente de un pueblo que está a 4 o 5 kilómetros de, de, de Vallecillo, que es Calzada del, del Coto, eh, y nada, vamos a, a, a versionarla, y nada, que por supuesto que, que bailéis una jotina todo, todos y todas las que queráis. Muchas gracias.